Estado, por aquí arreglan las cosa ya cuando ya está que eh, ya no pasa gente, ahí vienen todo esto, el puente de la piedra está cayendo también, están esperando que se caiga el puente para arreglarlo, porque el gobierno lo que quiere es que se caiga para ellos gastar 30 o 40 millones. ¿El llamado que le hace a las autoridades en torno a la relación a esta calle? A esta calle, que la arreglen porque los carros nosotros nos están desbaratando, andamos en motores porque los carros nos sirven por aquí este pedazo en todos los sitios arreglan, menos aquí en la zona de Cotuí, Pimentel. Queremos que en la calle y nunca la pongo arreglar ¿Cómo es transitar por aquí cuando llueve? Eso es malo, soy incómodo y aquí no puedo caminar ahí. cuando llueve los aparatos ahí hasta se apagan, me se oye. ahí Bueno, nosotros estamos ya usted ve, yo estuve preguntándole al ingeniero que lo hizo y me dijo que él, no tenía que ver que el chínico no tenía que ver con esto que quien tenía que ver que era el gobierno y nosotros por aquí la pasamos toda. que podemos decir ustedes lo están viendo cómo es que están deteriorando no sé cuánto, de, pero esto tiene va para alrededor de 30 años así todo por pues, donde quiera hacen, por donde quiera arreglan menos este pedacito, no sé qué maldición es que tiene esto aquí que no lo pueden arreglar